En este video tutorial trataremos el tema de la empresa. Mi nombre es Joana Paladines y el objetivo principal de este video tutorial es comprender algunos conceptos básicos de la empresa, misión, visión, lo que sería la filosofía empresarial. Dentro del índice tenemos algunos temas a tratar como son la definición de la empresa, el tamaño de las empresas, lo que es misión, visión, algunas preguntas que debemos hacer para poder plantear la visión y unos ejemplos de misión y visión. Iniciamos con la definición de la empresa, la empresa es una entidad legal con un organismo productivo que le permite procesar ciertos bienes o servicios para satisfacer las necesidades y exigencias de un mercado necesitado y que tiene una capacidad de compra. La clasificación de las empresas se puede tener por el tamaño de las mismas. Tenemos microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Por el número de empleados, las microempresas tendrán de uno a nueve empleados las pequeñas hasta 49, las medianas empresas de 50 a 199 empleados y las grandes tendrán mayor a 200 empleados. Según el valor bruto de ventas anuales, las microempresas tendrán 100 mil dólares vendidos anualmente, las pequeñas hasta un millón de dólares, las medianas de un millón a 5 millones y las grandes empresas tendrán ventas mayor a 5 millones de dólares. Otro tema a tratar es el concepto de misión. La misión es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe asimismo la determinación de la o las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la misión se define la necesidad a satisfacer los clientes a alcanzar y los productos o servicios a ofertar. Dentro de lo que es la visión... Define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas, metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene carácter inspirador y motivador. Para la definición de la misión de una empresa, es necesario responder algunas preguntas, tales como ¿Por qué quiero lograr? ¿Dónde quiero estar en el futuro? ¿Para qué lo haré? ¿Ampliaré mi zona de actuación? Estas son algunas preguntas que nos ayudarán a definir la, la visión de una empresa. En la siguiente lámina se muestran algunos ejemplos de misión y visión. Dentro de ellos podemos observar misiones y visiones de empresas reconocidas dentro del país.